En este video aprenderás a crear URL's para las salas de Teams por medio de Mariacano Virtual. Lo primero que debes hacer es ingresar al aula en la cual deseas crear la reunión. Luego debes hacer clic en la opción Activar edición. Acto seguido deberás elegir la pestaña en la cual deseas crear la reunión. Puede ser en Comunicándome para asesorías y tutorías o bien sea desde contenido de la asignatura en alguna de las unidades para la orientación de una clase. Para este ejemplo, yo utilizaré la pestaña de Comunicándome. Una vez ingreses a la pestaña, deberás dirigirte a la opción inferior llamada Añadir una actividad o un recurso. Desde la pestaña Todos podrás elegir la opción Crear una nueva reunión. Antes de proceder a crear el enlace de la reunión, es muy importante tener presente que se debe de haber iniciado sección en la aplicación de escritorio de Teams de forma previa con el usuario y la contraseña institucional. Lo anterior es con el fin de no generar confusión entre los diferentes participantes del evento, tanto entre el docente organizador como entre los estudiantes que serán los escuchas o participantes. Ahora es momento de crear el link de la reunión. Para ello, debes hacer clic en esta opción. Ahora deberás colocar el título de la reunión. Recuerda que los títulos deben estar dados de forma mnemotécnica, es decir, un nombre que relacione el tema y también la fecha y la hora en la que se llevará a cabo el evento. Luego se debe elegir la opción Crear. Se puede observar que de forma automática, la aplicación coloca la URL de la reunión en la opción URL reunión. A la reunión se le debe colocar un nombre con su respectiva anemotencia, si es asesoría, tutoría o clase, cuál es el tema que se va a tratar, la fecha y la hora. Y en descripción se debe colocar a detalle ¿Cuál será entonces el motivo de este encuentro o el objetivo principal que se desea cumplir? Luego, se debe proceder a hacer clic en la opción Guardar cambios y regresar al curso. De forma automática, la plataforma creará el evento en la pestaña seleccionada. En este caso, para el ejemplo elegí comunicándome Y esta será su apariencia. Desde este enlace, los estudiantes podrán acceder a la reunión programada.